Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de un hecho insólito Encontrar dos lobos ibéricos diamantes en la misma manada Y sin más preámbulo, comenzamos Esta perrete gruñendo eso significa que hay lobos enfrente Cogemos los prismáticos Vemos una hembra un legendario Y otro legendario Dos legendarios juntos Madre mía y un árbol por medio Va a ser difícil hacer el lance Así que cogemos el 30-06 Vamos a ver si, si Mira, no vamos a hacerlo con mira Nos levantamos, apuntamos y Disparamos, a ver si podemos hacer esto. Nada, hemos fallado Había una manada grande, salen todos corriendo A ver si podemos dispararse Nada, Hemos fallado también Nada Estamos fallones hoy. Bueno, pues vamos a, a recoger a, a nuestro legendario y luego perseguiremos a la manada a ver si localizamos el, el otro. La verdad es que, que nunca había visto yo dos legendarios juntos en la, en la misma manada. Y una manada grande de 8, 9 o, o 10 animales. Vamos a ver si vemos más. Tener cuidado. pues si nos atacaran vemos el, el impacto muy buen sangrado en el hospital ahí está perrete gruñendo vamos despacio no, no nos vamos a fiar, ya no se llama perrete diamante 39.50 le hemos pillado rascándose las pulgas y secamos el animal y vamos a, a seguir buscando vamos a decir a perrete que busque pues si hubiéramos impactado en algún animal lo tiro que creo que bueno, no, no hemos impactado en nada. Hemos fallado. Así que vamos a, a seguir andando en la dirección de, de huida. Vamos a ver por dónde han ido. Vamos a coger los prismáticos. No vemos nada. A ver si encontramos las huellas. Pero no. Yo creo que se han ido para la otra dirección. Miramos. No vemos nada por aquí. Así que a ver qué huellas tenemos aquí. Nada, no, no han ido hacia el lago. Vamos a ver aquí las heces. Nada, es un jabalí. Así que nos vamos a, a tener que ir dando la vuelta. Y vamos hacia el otro lado. Por donde a ver si, si encontramos las huellas. Y las perseguimos. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido Y seguiremos buscando el otro legendario. Yo creo que los tenemos ahí porque he visto las huellas. Vamos a ver. Mira, por allá aparece uno. Efectivamente, el segundo legendario. Cogemos el 30-06-I y disparamos. <risa> tenemos otro detrás, pero que acaba de salir corriendo. Cuando hemos disparado, vamos a decir a Perrete que que lo busque, aunque vamos a ir con cuidado, puesto que los lobos atacan y atacan en manada, aunque normalmente cuando se, se mata al macho alfa, el resto sale sale huyendo. Ya vemos en la presión cinegética, ya nos llama perrete, no, no le gustan mucho lo, los lobos porque no hace más que gruñir. De, debería también poder atacar, ...para defendernos, pero bueno... ...vamos a coger a ver si ve alguno... No, ...no, hay nada... ...ahí vemos una, una llamada de advertencia... ...de otro lobo macho... ...espero que no se venga para nosotros... ...vemos el sangrado... ...un impacto en órgano vital... ...y ya vamos a... ...a llegar aquí... ...vamos a recoger nuestro animal... ...otro diamante... ...39,60 madre mía un pelaje gris precioso el animal lo disecamos madre mía qué animal más bonito la verdad es que ha sido curioso encontrar do, dos diamantes en la misma manada ¿no? vamos a buscar subir alguno la llamada pero no no hay nada así que vamos a tener que felicitar a la perrete lo logeamos un poquito cogemos los prismáticos por si hubiera alguno más no han salido han salido huyendo no encontramos nada, así que os pondré el mapa para que veáis dónde, dónde han sido batidos, lo hago muy cerquita, cerca del lago. Y si lo encontráis por esa zona, es una buena zona de lobos, espero que tengáis suerte. Voy a montar el vídeo y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!